Hola, yo soy Checo y bienvenido a un video más de Glitchpop. Nos encontramos a menos de dos semanas de que salga el PlayStation 5, una de las consolas de nueva generación y un aparato tecnológico que promete revolucionar la industria de los videojuegos, rodeada de un hype que ya no podemos más con él y llena de un montón de misterio alrededor de su lanzamiento. Si aún estás decidiendo si comprar o no esta consola o incluso si eres fanático de hueso colorado de Sony, te invitamos a este pequeño viaje para conocer por qué aquí en Glitchpop creemos que vale la pena hacerte con una de esas fabulosas joyas y piezas de tecnología. Sus exclusivas Sin duda, Sony lleva la delantera en este frente y para nosotros es la mejor razón que existe para adquirir un PlayStation 5 y una de las características que estamos seguros no nos van a defraudar. Desde su nacimiento, PlayStation ha tenido exclusivas que nos han hecho vivir experiencias que no podemos encontrar en ningún otro lado y a partir de su consola PlayStation 3 han tenido un torrente de juegos AAA que nos han brindado experiencias maravillosas. Como ejemplo de estas tenemos desde The Last of Us, toda la serie de juegos de Uncharted, Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human hasta pasando por los clásicos de God of War y Gran Turismo, y hasta su más reciente obra maestra Ghost of Tsushima, y con todo esto Sony no parece quitar el pie del acelerador para seguir brindándonos exclusivas de alta calidad. Claro que su competencia cuenta con exclusivas de gran renombre, y puede que esto cambie en un futuro, pero por el momento el horizonte se ve prometedor para esta nueva consola, y que para su día de lanzamiento ya cuenta con algunos pesos pesados que llegarán a romper narices, tal es el caso del nuevo remake de Demon Souls o la segunda entrega de Spider- man Miles Morales. A todo esto es importante recordar que, a pesar de no tener retrocompatibilidad completa con todas sus consolas pasadas, el 99% del catálogo actual de PlayStation 4 estará disponible y será completamente jugable en una consola PlayStation 5, ya sea que cuentes con el disco o hayas hecho la compra de los juegos en formato digital. Su nueva tecnología SSD Aunque Microsoft nos brindará una mayor capacidad de almacenamiento en su nueva consola Xbox Series X, el nuevo SSD de Sony, hecho completamente a la medida para el nuevo Playstation 5, promete darle una ventaja considerable en los próximos años, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, o en este caso los desarrolladores de juegos, que aseguran realmente es una ventaja considerable. El nuevo SSD podrá entregar información sin comprimir a una increíble velocidad de hasta 5.5 GB por segundo, lo cual hasta el momento es más del doble de lo especificado en el Xbox Series X. Y así como esta última, el PlayStation 5 también contará con métodos de descompresión con hardware dedicado para reducir la carga del CPU, y Sony asegura que esta nueva tecnología es la encargada de hacer que toda esta magia suceda. Sin embargo, como nos encontramos en ese limbo entre generaciones, es muy poco probable que veamos características con todo su potencial. Pero una vez que todo sea diseñado con únicamente el PlayStation 5 en mente, es muy probable que comencemos a ver la diferencia que esta nueva tecnología trae al campo de batalla. Aunque gracias a un reciente demo por parte del equipo de Unreal Engine, podemos darle un vistazo al futuro y ver todo lo que puede llegar a ser capaz. Su nuevo mando DualSense En gusto se rompen géneros, y sería complicado elegir un ganador entre la competencia, en especial cuando una gran cantidad de videojugadores reconocen el control de Xbox como el mejor diseño hasta el momento. Sin embargo, en esta ocasión Sony, además de un diseño renovado que muchos dicen es similar al Xbox, también nos brinda una nueva experiencia con todas las innovaciones incluidas de su nuevo control DualSense, y que seguramente lo harán distinguirse de su competidor. Como primer característica, este control cuenta con Adaptive Triggers, los cuales nos brindan la posibilidad de sentir diferentes niveles de tensión con el propósito de simular una gran variedad de efectos, como la tensión de los pedales en un juego de carreras o la resistencia de nuestro arco en juegos como Horizon Zero Dawn. Y luego de varios análisis, toda la prensa asegura que es algo que nunca hemos visto antes. Además de esto, el nuevo control DualSense cuenta con haptic Feedback, el cual mejora considerablemente cómo sentimos las vibraciones del juego en nuestras manos, algo parecido a lo que intenta hacer el Switch con su HD Rumble, pero que Sony asegura el DualSense logra de mejor forma. Todo esto sin olvidar lo que los amantes de PlayStation llevan en su corazón y sin dejar atrás su legado, manteniendo un altavoz integrado en el control y que ahora también incluye un micrófono que podremos usar en los chats, el cual implementará tecnología de cancelación de sonido y así evitar usar nuestros audífonos para usar esta función. Su tecnología interna como pudimos ver cuando Sony despellejó su nueva consola hace algunas semanas, el nuevo PlayStation 5 presenta tecnología que hace bavear a cualquier amante del mundo geek, incorporando Wi-Fi 6 y un motor de sonido llamado Tempest 3D, el cual hace uso de SPUs o Synergetic Processor Units, los cuales no habíamos visto desde su ser procesor del PlayStation 3. Pero sin duda lo que más sorprendió al mundo es la solución que está adaptando para su sistema de enfriamiento, el cual emplea metal líquido, y según personas que han podido poner sus manos en esta consola, realmente nos brinda una experiencia muy silenciosa, Nada que ver con el motor de turbina que es el actual PlayStation Pro, lo cual no solo nos asegura horas del juego sin el molesto sonido de los ventiladores, sino que nos da tranquilidad al saber que nuestra consola mantendrá sus niveles de performance durante nuestras largas sesiones de juegos. Su versión digital. Por último y no menos importante, Sony ofrece a todos los consumidores la consola más barata del mercado capaz de entregar una experiencia de nueva generación completa. A diferencia de Microsoft, que con su consola Xbox Series S otorgó una experiencia reducida de su hermana mayor Xbox Series X, la PlayStation 5 Digital Edition brindará una experiencia de juego completa sin verse comprometida en gráficos. Esta nueva consola podrá adquirirse en Estados Unidos a un costo de $399 dólares o en México con un costo de $11,499 pesos. La única diferencia con respecto a la versión completa es que no cuenta con lector óptico, pero mantiene todas las otras características. Con esto puedes unirte a la nueva generación ahorrándote unos cuantos pesos, recordando que todas tus compras de juegos PlayStation 4 serán transferidos a tu nueva consola PlayStation 5. Pues ahora sí. Con todas las cartas sobre la mesa, ya tienes toda la información que necesitas para decidir si compras o dejas pasar esta consola. ¿Cuáles crees tú que sean las mejores características de la nueva PlayStation 5? ¿O qué crees que le hace falta para de una vez decidirte por adquirir una de estas nuevas consolas? Cuéntanos en los comentarios. Esto es Glitchpop y recuerda seguir nuestro canal para no perderte nada de nuestro contenido. Yo soy Checo y espero verte pronto con un nuevo video.